ya, yeah. un chico Dios viste vamos pal pari. Pari. Pari. Pari. Pari. pari pari pari pari pari vamos pal pari pari pari pari pari vamos pal pari Pari, pari, pari con los cauros, cauros, cauros. Vamos oh, para el pari, pari, pari, pari con los coros cauros, cauros. Oh, oh. Vamos para pari con los cauros, con las joyas, vacilando. Vamos para la disco haciendo el auto disparado como cohetes algo. Vamos para el pari con los cauros, con las joyas, vacilando. Vamos para la disco haciendo el auto disparado. Salgo. Quiero que la noche sea eterna y que la cita no se detenga Que retumbe las paredes y saltando Así que pues estamos crueles. como siempre subimos los niveles Pasamos al party O con los cabros Con la joya Vacilando Vamos para la disco haciendo el auto disparado como cohetes algo Vamos para el party Con los cabros Con la joya Sonando como cohete, como el auto que se enciende Deja la música que te lleve También los pies que se te muevan Por el party con los cabros Con la joya vacilando Vamos para la disco siendo el auto disparado Como cohete salgo Vamos pa'l party con los cabros pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari a un pali pari pari pari pari pari en el parito gritan la música se agita y aquí cambio de pista ya ya ya ya ya Party con los cabros, con la joya, vacilando, vamos para la disco haciendo el auto disparado como cohetes algo. Vamos pa'l party con los cabros, con la joya, vacilando, vamos para la disco haciendo el auto disparado como cohetes algo. Oh, oh. Yeah, chicos esto fue. Dios, <ríe> viste.